Los moradores del paraje Cote, aquí en San Francisco de Macorís, están exigiendo a las autoridades competentes el asfaltado de su vía. Los denunciantes expresaron que tienen más de 20 años, esperando que el gobierno solucione el problema. Expresaron en medio de una rueda de prensa realizada la mañana de este martes, que si no ponen asunto a su demanda, podrían iniciar un plan de lucha en los próximos días. Hacemos de público conocimiento que la comunidad de las Guasomas, paraje Cote,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 muchos de los cuales hoy padecen de dolencias y problemas de los riñones, de la columna, estomacales además de que a nuestros niños se les dificulta asistir al centro educativo y a las actividades de la iglesia la gran mayoría de nuestros moradores tienen como medio de transporte y sustento un motor en lo que tienen que estar haciendo constantes inversiones en piezas porque no se, cuando no se le picha rompe un amortiguador, eh, daña una goma, entre otros problemas más. En pleno siglo XXI estamos remontados a la época de las cavernas. Si llueve, es el lodo y parecemos puercos en pocilga. Y si hace sol, es el polvo que nos enferma. Ya nuestra comunidad no aguanta más y nos lanzaremos a las calles para que nos asfalten un camino que no pasa de dos kilómetros la historia nos ha enseñado que si no se lucha en las calles no se consiguen las reivindicaciones de los pueblos ya que en reiteradas ocasiones hemos visitado en comisiones de forma pacífica la gobernación, el ayuntamiento municipal y obras públicas quienes nos han dejado con el moño hecho estamos cansados de mentiras por lo tanto de ahora en adelante nada ni nadie parará un pueblo en lucha en las calles seguiremos si no nos resuelven. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.